Hola, me llamo Lara Fructuosa, he quedado con Micrush y llego tarde de. Bueno chicos, ya estoy aquí con Micrush Que me ha pasado lo mismo que en el vídeo de una tarde con Micrush Me ha pasado lo de siempre Bueno, pues ya estoy con él, no he podido grabar el reencuentro porque como nos hemos encontrado Porque yo pensaba ir a poner la estación Bueno, cosas que nos importan, ¿vale? Nos hemos encontrado directamente y punto Soy la Lara del futuro y se me ha olvidado hacer lo que hago en todos los vídeos al principio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el video? Ahora sí, os voy a dejar el vídeo Bueno, no he explicado nada de lo que vamos a hacer Pero básicamente, como veis en el título, le vamos a dar sorpresa a una seguidora Que a mí lleva va siguiéndome desde hace mucho tiempo Desde que empecé Y a él pues desde mucho que empecé tiempo. con él Así que nada, su cumpleaños ya Ella vive... Es que me duele mucho el brazo, Dios ¿El suelo? Ah, bueno, pues es su cumpleaños Ella está en Lorca, Murcia Está muy lejos, o sea, está como a una hora y cuarenta minutos O dos horas, o así, no sé Sé que son casi 200 kilómetros, o sea Adiós <risa> Básicamente yo me enteré de que era su cumpleaños gracias a Twitter Y entonces lo que hice fue revisar todo su Instagram porque ya la sigo a ver Es una seguidora con la que tengo mucho feeling, ¿vale? Hoy lo está celebrando, ayer fue su cumpleaños y antes de ayer por la noche Me di cuenta de que era su cumpleaños al día siguiente No sé, da igual, <risa> lío Así que lo que hice fue meterme en su Instagram Y empezar a ver las destacadas y a buscar amigas suyas para hablarles y decir Oye, ¿qué va a hacer por su cumpleaños? porque me apetecía? No sé, me apetecía darle una sorpresa y tal ¡Ja, <risa> Me metí en sus comentarios y con la que más confianza vi que tenía con ella, le hablé te lo expliqué todo y luego metiéndome en las destacadas, vi que tenía una amiga de verdad O sea, que no digo que la otra no fuera esa amiga La de... otra era de mentira Entonces lo que hice fue hablarle a esa y que empecé a cancelar todos los mensajes de la primera vez que le había hablado Entonces, claro, ¿qué pasó? Que la notificación ya había salido Y le mandó la foto de que yo quería mandarle un mensaje a María José, que es a la que le vamos a dar la sorpresa Entonces María José me dijo, oye, es que pasado una cosa súper rara y te lo tenía que decir Hablar con la otra, dio la casualidad de que esa iba a su clase Así que, le pregunté si tenía algo que hacer por su cumpleaños Me dijo que iban a cenar, que no sé qué Y ahí vamos nosotros, aparecen en la cena <risa> Nada, pues vamos a ver qué tal sale Mi hermana me dijo que sí, que me llevaba, bueno, de hecho canceló sus planes Para llevarnos a nosotros Tengo muchas ganas, tío, es que estoy muy nerviosa porque ya veréis cómo lo tenemos todo planeado, tengo que llevar la tarta Bueno, de hecho, tengo que comprar la tarta, ¿no? Espero que haya un mercado una por allí o algo <risa> Bueno, ya estamos todos aquí Está Coscu está... <risa> Pues vamos al coche <risa> y a emprender un nuevo viaje Señalo. que coche! Espera, toma buenas del coche Wee, <risa> <¿No puedes, risa> wee, <risa> ¿vale? eh, Me lo pago yo sola <risa> Mira, mira, comprobada, ya verás Mira Mira Ah, eh, claro, mira, otra vez <risa> No, no sé no Pues nada, una paradita porque... Oh. Bueno, hemos hecho una paradita en una gasolinera Porque vamos a echar un poco de gasolina, lógicamente Tato Gucci no sabía que iba a decir eso oh. Bueno, pues eso Hay que <risa> echar un poco de gasolina porque el viaje es un poco carito ¿eh? como huele, ¿eh? ¿A mierda? <risa> Quiero oler a mierda <risa> Bueno chicos, voy a echar gasolina, adiós Venga, Bueno pues ha ido un poco de mala suerte Porque no hemos caído en que ahora mismo se me va a ir la luz y no vais a poder ver una mierda de mi cara Son las 9 menos cuarto Hemos salido allí a las 8 y bueno pues Llegaremos sobre las 10, así que nada pues Hemos caído en que a esas horas Mercadona está Un poco lo que viene siendo cerrado Cerra la pantalla Ya hasta que me salta el copi de mi gran arte siendo filmmaker como tú prendido de ti ah, adictiva no cuál es tu plan se me chicos eso ya es lorca sí vamos al aldi a ver si hay una tarta ahí ¿Se me encamó, no? ¿Está chapado. ¿Qué, ¿Qué dices, ¿Está abierto? ¿Está abierto? No, está, abierto. Ah. ¿Está seguro? Bueno, no lo sé, es que no había nadie ¿Quieres que intentemos entrar? Sí, inténtalo, inténtalo porque a, a lo aquí, mejor... a ver si puedes entrar ¡Ah, la suerte del siglo, eh, ¿Está? No lo sé Sí Yo creo que no ¡My God! Hay My gente God. saliendo con un carro, yo que tú bajarín. Y... ¡Sí! ¡Porri! Sí. ¡Voy por mi vida, joder! ¡María José, esto va a ti. <ríe> ¡Mi novio! ¡Ese es mi novio! ¡Ese es mi novio! Vale, he llegado Qué bien <risa> Nos acaban de echar literal Estaba cerrado, me cago en la su cara Estaba cerrado, tío Está saliendo gente ahora No, sí, no, hemos entrado corriendo y hace No, no, esto cerrado, perdona decir, por favor, por favor, es urgente, necesito es una tarta Yo tendría que haber dicho, solo es una tarta Claro, tendrías que haber dicho eso Claro, cumpleaños de mi hermana pequeña, de 15 años Yo pensaba que iba a decir algo así y de repente coge y dice Venga, vale, adiós Espero no, que haya un mercado por allí No, yo Corriendo y pruebo yo, no Rubén. hazlo tú, venga, voy a intentarlo. Vale, di que es para tu primo pequeño unos momentos después. Pensé que no, sí. <ríe> y volvió. Me ha dicho, joder, qué suerte. Me ha dicho, mira, es que está el jefe ahí detrás ahora mismo. Y si no fuera porque está ahí, te dejaría. No quiero problemas. Tal vamos a un bazar o algo, nena. En un bazar no hay tarta, hija. Claro que hay qué dices, a que sí, no. movimiento La bueno, prepárate. chicos, hay un líder ahí. Ya. ¿Estará abierto? Yo creo que sí, ¿eh? Cuidado, no, cuidado. No llorar, llorar. Pues yo... Es una urgencia que solo una tarta. Pues hermana no de 5 años. <risas> no tiene pinta, ni siquiera se me ha abierto la puerta. <risas> <risas> Espero que haya un mercado una por allí ¿vale? o algo. Esto es un poco el tema. Mira, si ni es más lejos, Lara, es esa calle para adentro. Vale. Pues habrá que abarcar por aquí detrás. Sí. Por aquí no se puede. Sí. <risas> Ya tenemos la tarta, por fin le hemos preguntado a su amiga con la que estoy hablando Y me ha recomendado un sitio de aquí Así que nada, ya tenemos eso Y las velas Ahora nos falta un mechero Pero vamos a por un mechero Madre mía, chaval ¿Sabéis lo que pasa? Que tengo aquí ¿Dónde? Yo no la veo Ah, vale, sí que la veo Madre mía, yo no me imaginaba que el que iban a haber sido los tíos Hemos conseguido el mechero sí, Estoy muy nerviosa tío, estoy super super super mega nerviosa Yo no sé qué hacer joder Bueno voy a... voy a... Vale, voy a explicar lo que vamos a hacer ahora Voy a... voy a... Voy a, voy a, voy a. quieres que te graba yo? ¡Sí! ¡Venga! Sí, ¡Qué guay! ¡Tú perfecto! ¡Oh! ¡Se me ha enganchado el pelo en la uña! ¡Oh! Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando son acrílicas se si mete por arriba ¡La la la igual. ¡No importa nada. Bueno, Lo que vamos a hacer ahora es, la voy a llamar Pero decirle, ¡eh! ¿Qué tal estás? No sé qué, no sé cuánto, un cumpleaños me piso con tu amiga para llamar <ríe> y de repente aparece ah por cierto he de decir que ella es una chica a la que no le gustan las fotos entonces voy a aparecer yo con una cámara sus amigas la van a grabar o oh, sí, la va a encantar vaya <ríe> seguro que no lo olvida nunca me da vergüenza que va a estar petadísimo de gente tío voy a tener que aparecer yo Clara es el camino del youtuber es el primer exactamente 6 horas después vale mirame una foto guapa Así te deshacerte de un chicle. en gato Mierda, espérate otra vez Lara, no te lo metas a la boca Claro que no ¡Lala! Eso acaba de ocurrir <risa> <risa> <risa> Eh, ¡Le he oído por ahí <risa> Seis horas y media después Sí, hemos terminado Hostia, te llamo Hola Hola Hola, ¿con quién hablo? ¿Con, ¿Con quién hablo? ¿Eres María José? Hola, ¿no me conoces? Eh, mi nombre empieza por la y termina por da Mi nombre empieza por la y termina por da Y empieza por frug y termina por tu oso María josé hola me estás escuchando me escuchas soy lara fructuoso soy lara ¿quién era? ¿qué ya ha dicho? ¿qué te ha dicho? Dios, me tienda mucho el pulso, tío. A ver, que lo primero. Que sí. Fake. Yo estoy muy nerviosa. Hola, Hola Marisol, contéstame. Vale, chicos, estamos teniendo unos pequeños problemas. Pero no importa. Vamos. Sí, un crédito sí, sí, sí, sí, al sí, sí, sí, cámara, ¿vale? Que estos porque planazos le porque... está sacando ya algo Y la que acompaña, que no pena Suscribiros sí. a mi canal, tras es el puto vamos Y ya verás cómo mola así tras... Uy, mierda, ya, ya. La Lara, yo creo que te están tocando a tu novio ¿No? no No, es lo que parece también tengo un regalo <risa> Mira, que bien pegado está, nena mira. Ya lo tiene el collar, ¿eh? Pero, ¿pero es, es que... ¿eh? Bueno... ¿Está aquí? <risa> <risa> no entiendo qué no vas va a hacer, pasar. Moment, momento, what the <risa> fuck. Momento, what the fuck. Sí, lo lees en tu casa. A ver, para que la gente se sitúe, ¿vale? Porque es que nadie lo entiende. Ella me sigue desde los principios. Hizo un directo de Instagram Y entonces hizo un juego en el que ella, porque no, una pegatina de mierda, ¿no? Que eh, hay un vídeo en mi canal. En el que salgo mandando las cartas y tal y una era para él Entonces al tiempo empezamos a hablar que, y le mandé otra carta con un collarcito como los míos Bueno yo soy la mamá que tengo el grande y ella tiene el pequeñito Ya está y entonces ya pues esta navidad me mandó me mandaste una felicitación de navidad y yo me está jodiendo el vídeo Vale y entonces pues me mandó la felicitación por navidad y pues hoy te quiero regalar un collar igual Porque este no, no tiene niño. Claro, no. eh. Y ya está, esta es mi señora de años y hemos cumplido nuestra edición